Buenas tardes a todas las mujeres y parejas que asisten a nuestra charla. El tema que trabajaremos hoy son los controles médicos antes y durante el embarazo. Este tema es de vital importancia para el bienestar de la madre y el hijo. Hoy tendremos la colaboración de una de las madres que ha trabajado conmigo durante su proceso. A continuación, Valentina nos contará su experiencia. Hola, Valentina. ¿Cómo has estado? Buenos días, doctor. Me encuentro muy bien y feliz porque ya casi nace mi bebé. Esta ha sido una experiencia de muchos retos, preguntas, miedos y expectativas. Pero a pesar de eso me siento la mujer más feliz, sana y segura. Ya que los controles me han servido para sentirme tranquila en este proceso. Desde antes de quedar en embarazo asistí a mis citas preconcepcionales donde me informé, planifiqué, y me aseguré de que era lo que quería para mi vida y que estaba preparada para ser mamá. Ha sido un embarazo muy sano y maravilloso, pues he seguido todos los consejos que me ha brindado el doctor Nicolás. Gracias a esto me he sentido bien y mi bebé tiene excelente salud. Bueno, ya que escuchamos la experiencia de Valentina, que asistió a todos sus controles médicos, vamos a abrir un espacio para que alguna de ustedes haga sus preguntas sobre el tema. Hola doctor, yo quisiera participar ya que junto con mi esposo tenemos algunas dudas sobre los controles. Hace algunos meses decidí quedar en embarazo, pero una amiga me recomendó informarme primero sobre el tema, ya que esta charla me ayudará a informarme y estar lista para tener un hijo. Hola Alejandra, gracias por participar en nuestra charla de hoy. Para comenzar vamos a explicarles algunos de los procedimientos que se realizarán en los controles médicos. Valentina, por favor, cuéntanos sobre las sesiones que hemos tenido. Bueno, doctor, es importante que sepan que se debe asistir mensualmente hasta las 32 semanas, luego quincenalmente hasta las 38 y finalmente cada semana hasta el parto. En este momento me encuentro asistiendo quincenalmente. También recuerdo que tuvimos varias ecografías para saber el estado y salud de mi bebé. Y lo más emocionante, saber cuál era su sexo. Gracias, Valentina. Ahora sí continuaremos con las preguntas. Alejandro, cuéntanos qué dudas tienes. Bueno, doctor, lo primero que queríamos saber con mi esposo era por cuáles medios podemos asistir a estos controles. Hola, Alejandra. Puedes buscar en las EPS, las IPS, cajas de compensación familiar, consulta particular y medicina prepagada. En estos lugares te prestarán toda la atención que necesitarás. También quería saber si durante el embarazo debo cambiar mis hábitos. Claro que sí, Alejandro. Es importante que cuando tengamos nuestros controles, sigas al pie de la letra las recomendaciones que te damos para tener un embarazo exitoso. Por ejemplo, vas a tener que cambiar tu alimentación, cumplir con los esquemas de vacunación y tomar suplementación que te llevará a ti y a tu bebé. De igual manera, tienes que ser muy juiciosa, responsable y organizada con los controles durante la primera infancia. Muchas gracias, doctor. Ya me siento más segura para poder iniciar mi embarazo. Estoy segura que tendré un acompañamiento profesional. Así es. Me siento satisfecha con todo mi proceso y estoy segura de que mi hijo será un niño muy saludable. Y yo... No tendré dificultades durante el parto. Muchas gracias, doctor, por toda la ayuda. Claro que sí. Nosotros estamos para ayudar y asegurar su salud y la de sus hijos. Recuerden, recuerden asistir a todas sus citas y buscar el centro de salud más cercano. Mucha suerte en esta nueva etapa. Nos vemos en el, en el próximo podcast.